Hola, hola, buenas todos, Aquí se van comentando un día más en la taberna. Y hoy volvemos en este nuevo y maravilloso capítulo de Frostpunk. Este va a ser nuestro capítulo número 8, si no me falla la memoria. Así que vamos a tope a por ello. ¿Qué vamos a hacer? El planteamiento de hoy es: eh, A ver si podemos. Vale, en el árbol tecnológico, vale. vamos a ir por partes, como ya que el destripador. Vamos a recoger. Como tenemos los recursos de madera, el acero ya lo tenemos al punto, no podemos ir a mejor. Estos son mejoras en. en los. Ay, en la extracción de madera, que no la vamos a necesitar por el momento. Minado de carbón, por aún no. Con el tambor de extracción, creo que estamos funcionando bastante bien. Además de esto. Vamos a ir a exploración e industria, ¿vale? Y vamos a meter ya de ya, ¿vale? Más exploradores, exacto. A ver si podemos meter más grupos de exploración para llegar más lejos o para llegar a más gente. Ok, teniendo en cuenta eso, lo próximo que sacaremos será la eh, la perforadora, ¿vale? Porque no nos, queda, no nos queda nada más, ¿vale? La perforadora... Aquí el problema es que la perforadora nos va a costar un núcleo de vapor Que bueno, ya tenemos cuatro ya Pero a lo mejor tendríamos que guardar más para el resto No sé, ya veremos Y nada, con eso A lo mejor tiramos por la, aumentar la potencia del generador Eso está bien porque aumenta la temperatura No sé cuándo lo vamos a necesitar Pero vamos, estas dos mejoras las vamos a sacar Cuando nos sea posible porque si no lo vamos a pasar muy mal Ok con esto ya, ya tenemos esto claro No vamos a construir más casas Sino que vamos a mejorar lo que ya tenemos Uy, vale, esto es un puesto médico Vale, exacto, el barracón Tenemos 10 residentes en los barracones Y las carpas son 10 residentes Lo que pasa es que la diferencia de temperatura Es muchísima Eso hace que la gente no enferme Nos viene genial Vamos a ver si con el trabajo del invernadero Vale, vamos a darle ya que vaya corriendo esto Vamos a ver si con el trabajo del invernadero Podemos salir adelante Yo, hombre, yo supongo que sí Que, que con esto Generamos mucha más comida de, Hacemos que la gente No se juegue el, el cuello Aquí con las cabañas de cazadores Y con esto, bueno, generamos comida Para que, opa, ¿Qué ocurre aquí el resurgir de la fe. La gente ha comenzado a visitar la casa de oración. Aún no hay muchos feligreses, pero puede que estemos ante, ese, ante el comienzo de algo especial. Parece que necesitamos de veras un lugar especial para los actos religiosos. Me alegro de eso. Vale. Nos viene bien. O sea, aumentamos la esperanza. 144 viendo... O sea, tenemos a todo el mundo menos a una persona <risa> viviendo... Ah, no, el autómata es el único que está afuera. Vale, pues nada, estamos a tenemos a todo el mundo viviendo cerca de la casa de oración. Bien, bien, nos hemos organizado muy bien, me gusta. Vale. No sé si tendremos que darle más caña al carbón. Pues que tenemos a la gente aquí. Ahora cuando empecemos a pasar gente de las cabañas hacia hacia el invernadero destinaremos la cosa no es ir por encima en la producción sino más o menos mantenerlo equivalente y ya manteniendo equivalente como aquí generamos más con la misma gente es esa gente sobrante pasarla aquí al carbón y seguir recogiendo carbón o pasarla para allá al acero y continuar recogiendo el acero no lo sé, lo veremos lo veremos, lo veremos eh, eh, eh, eh, Vamos, no sé si lo vamos a tener feo Ah, vale, digo ¿Por qué no tira para adelante el taller? Claro, no hay nadie Vale, vamos a quitarnos dos personitas de aquí Dos personitas de aquí también Y dos personitas de aquí también Y vamos a meter aquí el máximo posible Que son seis Producirá una de comida cruda ¿Por qué? Con las seis, no lo sé Veremos, ¿podemos meter aquí gente? No, y no ¿Por qué producir una de comida? Uh, a ver, han llegado Vale, han llegado, han llegado, han llegado han llegado. Lugar del accidente, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha subido? No me he fijado si ha aumentado o ha disminuido el número de los indígenas. Ay, no lo ves, está aquí Lo tenemos justo aquí detrás de la cámara de, Pone 24 por el momento Vale Ok, nos situamos. Lugar del accidente. Este es el lugar donde nuestra expedición se separó tras el accidente que sufrimos durante una tormenta de nieve. Todavía deberían estar aquí parte de nuestros apreciados suministros. Vale, ok, vamos a explorar. Hay garantía de recursos valiosos entre los restos de nuestra expedición. Hemos encontrado los cadáveres mientras buscábamos entre las cajas que había dispersa la nieve. Están formando una masa helada, enredados unos con otros. Parece como si la gente hubiese estado tratando de guardar el poco calor que pudiesen mientras en los momentos previos... Mientras, en los momentos previos a la muerte. No podemos hacer nada por ellos, ni siquiera enterrarlos. Recoger los recursos. Vale, ok. Observatorio. ¿Cuánto hay de camino? 21 horas. Vale, pues para adelante. Estamos descubriendo muchas cosas, eh. Vale, perfecto, maravilloso, estupendo. Tenemos que gastar madera. No tenemos a nadie recogiendo madera. Es ¿eh? solo, solo, solo al automata. Vale, vamos a hacer un cambio de guión aquí. Vamos a desactivar el automata aquí. Vamos a meter aquí el automata. Y aquí este está a punto... Sí, este está más cercano a acabarse. Vale, y nos sobra un ingeniero. Perfecto, que vamos a dedicar... Aquí me parece bien. Vale, perfecto. Estamos todos distribuidos. Me gusta. La verdad es que nos hace falta bastante, bastante, bastante poner a funcionar el carbón. Pero bastante. Se nota el aumento de consumo. Uno, dos y tres. Vale, y vamos a sacar dos aquí y otro aquí. Vale, ok. Con esto deberíamos estar recolectando más carbón, si fuera posible. ¿Cuánta gente hay aquí trabajando? Vale, vamos a bajar de aquí los ingenieros y vamos a meter uno aquí, vale, y otro uh, aquí, antes de que llegue la ola de frío. Uh, vale, vamos a sacar de aquí también el ingeniero porque hay bastante ahí fuera. Y vamos a meter esto aquí, eso es. ¿Recogen el carbón de aquí? Yo te diría, tengo, tengo dudas, pero sí, sí que lo recogen. Vale, vamos a bajar de aquí. Vamos a bajar ingenieros y vamos a meter carbón porque la ola de frío pinta que lo vamos a pasar fatal. Vale. Es que no deberíamos ni recoger madera, mira lo que te digo. Bueno, sí, no vamos a parar el flujo de la madera, pero... Vale, vale, vale, vale. Bueno, está bien, está bien, está bien. 400, vale... La, la generación de, de carbón sube, me gusta vamos a meter vamos a meter aquí vale, vamos a meter los sermones, las paredes aumenta ligeramente trocotón perfecto, supuestamente ahora los londinenses deberían bajar, no debería haber tanto adepto entre los londinenses y eso a nosotros nos viene genial o nos debería ir genial Vale, poquito a poquito No vamos a perder el tiempo ¿Dónde podemos gastarnos la... Eh, el, uy, la una fundición Ya tenemos una fundición 25 de madera, 15 de madera, un tambor de extracción No Un depósito de recursos no nos viene nada mal Tal y como estamos Vale, vamos a colocarlo aquí como tampoco... A ver, espera ¿El depósito de recursos es el almacenaje? ¿20 de acero por esto? ¿Por esto? Hola. Hola. Es una barbaridad. Vale, la fe no tenemos nada. Vale, ok. Recursos, fundición. Extra de de hierro de los yacimientos subterráneos. procesa. Vale, vamos a plantarlo aquí. ¿El qué? ¿Qué destruiremos? Porque no podemos sacar acero de ningún otro sitio. Es de aquí. Entiendo que quitamos... zona de madera, pero ay, me equivoqué pero es que no podemos hacer nada vale, más exploradores ok vale, con eso investigado ¿qué más vamos a sacar, vamos a sacar la perforadora, que con esto sacaremos ya eh... imprimiremos, <ríe> imprimiremos madera bueno, no, es que a la mejora de los exploradores no nos es estrictamente necesaria Vale, vamos a meter aquí la calefacción No, no ah, No, me cuesta todo acero No me gusta Y los tecnógrafos, 75 de madera Se dobla mientras esta tecnología se encuentra activa Buf Vale, vamos a investigarlo Vamos a investigarlo, pero porque... O oh, bueno, los calefactores no están mal tampoco No, vamos a generar el, La mejora de potencia Y lo dejamos ahí investigado Pero claro, nos falta Nos falta carbón Nos va a faltar carbón y eso no me va a gustar nada Sí, sí Podemos meter aquí el autómata, en verdad, ¿eh? Buah, sería una pasada meter aquí el autómata. 400... Claro, hay muchísimos más ingenieros sacando. O habría que meter otro puesto de recolección. Mm, vale. Te lo compro. Que nos haga falta otro puesto de recolección. Se planta aquí, se saca de ahí y ya está, habría que asignarle gente y, y ya vale, vamos a meter ahí otro puesto de recolección perfecto, y ahora le asignaremos gente para que empiece a recoger de ahí el, el carbón, porque si no lo vamos a pasar mal, ojo, tiempo libre no, aquí estamos el turno de 24 horas perfecto, venga que, que hay que darse prisa, ¿Hay, hay mucho carbón aquí queda, no queda tanto eh no queda tanto Vale, vale, vale Bueno, está bien Está bien, está bien Vale Es que estamos perfectos ¿eh? Y en las casas de oración poco más se puede hacer Esto está produciendo comida Invernal producirá una comida cruda me das más información No está dentro de la zona de calefacción. Hola, oh, no lo detecta como si estuviera dentro. Me parece feo. Me parece feo porque lo he puesto adrede. Uy, va, ¿qué ocurre? Unidos por la fe. Vamos a celebrar una oración vespertina. Ya hay mucha gente reunida. Todos están rezando, pero también charlan y ríen. Hacía tiempo que no veía algo tan esperanzador en la ciudad. Las oraciones están uniendo a la comunidad. Bien. Vale, la tendencia sigue igual La gente no se va a unir a los londinenses Ahora hay que reinvertir la tendencia Y hacer que la gente no quiera O sea, que la gente salga de los londinenses Eso nos vendría maravillosamente bien Vale, vamos a meterle un poquito de por dos Vale, la gente construye, construye Vale, vamos a bajar aquí Vamos a quitar el ingeniero aquí a la madera y vamos a meterlo aquí. Bien. ¿Dónde más podemos remover gente? Vale, vamos a quitar ingenieros de aquí. Porque no tenemos prácticamente. Eh... Oh, claro. Y aquí tendríamos que añadir gente también, a ser posible. ¡Ah! ¡Hay gente aún recogiendo carbón! Ah, nuestra no gente se marcha. Vale, vale, vale, vale. Digo, Dios. Vale, el bajón este de temperatura se me va a matar, pero brutal, ¿eh? Vale, ha bajado el descontento muchísimo. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Ojo, vale, los, los exploradores han llegado al observatorio. ¿Qué hay aquí? Oh, hay algo que no cuadra en el observatorio. La nieve cubre los aparatos. La cúpula está abierta y deja salir una fina columna de humo. Hay alguien en su interior. Explorar. Uh, el sol se está apagando en el lugar de los astrónomos nos encontramos con algunas de las personas que habíamos perdido nos explican que acudieron a ese lugar buscando ayuda pero que encontraron a todos muertos los astrónomos continuaron con sus estudios hasta que murieron de hambre ¿Qué era tan importante para ellos Encontraremos la encontramos la respuesta en sus diarios el motivo de la pérdida de luz solar no se puede explicar únicamente con las emisiones de los volcanes del sur a la atmósfera el sol se está apagando what? Los supervivientes. La ciudad por sus propios estará más en llegar y puede que algunos de ellos mueran por el camino. No, vamos todos juntos. Escoltar. ¿Los dejas aquí? ¿Qué? Vale, nos los llevamos. Contar a los supervivientes a la ciudad. Vale, ya vienen de camino, ¿no? Perfecto, con los recursos, la gente. Vale. Uy, oh. Ah, vale, estamos parados. Vale, vamos a construir casas ya. Gente, barracones. Necesitamos acero para los barracones. Vale, vamos a construir. Uno, dos. Un tercer barracón aquí. Nos da, perfecto. Además de esto vamos a meter carpas para gastarnos la madera. Y poder... A acumular a esta gente Vale, vamos a sacar calle Esto es Vale, y conecto aquí y listo Vale, maravilloso, me gusta Vale, un poquito de por dos Dos enfermos, normal Bueno, ahora se recuperan Uy, ¿qué ocurre? A ver, cuéntame Uh, Problemas con los londinenses Pintadas en las paredes Capitán, alguien se ha dedicado a hacer pintadas en las paredes Con profecías fatales sobre el destino de la ciudad Esto es bastante preocupante La gente ya empieza a temer que corramos la misma suerte Que Invernia Y los corazones temerosos reaccionan ante el menor estímulo He Enviado a un sacerdote a apaciguar a la gente Vale Uh, Hemos perdido esperanza Van Ah, el vandalismo Vale, podemos meter alguna ley nueva Propósito Casa de oración Los santuarios hacen que realmente que aumenta la experiencia de la gente uy uy, uy, uy uy Los santuarios aumentan la eficiencia de los lugares de trabajo cercanos Sería una opción a contemplar Pero vamos a ver esto Custodios de la fe Sede de cust uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Esto se pone guapo eh Puedes pedirles a los custodios de la fe que acaben con las protestas Procesión de medianoche reduce el descontento, custodios de la fe. Tendrás que establecer la sede de los custodios de la fe. El descontento aumentará. Solo puede haber un edificio de este tipo en la ciudad. Los custodios de la fe mantienen el orden y hacen que el descontento descienda en toda la ciudad. Pueden organizar profesiones para reducirla aún más. ¿Vale? Y el templo. El templo hace que la esperanza aumente. En ocasiones puede que los londinenses corrijan su conducta. En ocasiones el descontento disminuirá ligeramente. No habilidad. El oficio ceremonial. Hace que la esperanza aumente y reduce el descontento. Tendrás que construir el templo. Wow. Puede que algunos londinenses corrijan su conducta. ¿Y este lo, lo corrige así? ¿Sí? Vale, vamos a meter el templo. Y lo vamos a construir directamente, ¿vale? Podemos, tenemos 40 de madera y 40 de acero. Lo metemos y a volar. Bueno, te, ¿tenemos? Es. es Buena pregunta, ¿tenemos? Vale, no tenemos acero. Hace falta que trabajemos el acero. Ok, vamos ahí. ¿Podemos trabajar el acero? No. F. Vale, eh, eh, eh, los londineses ganan más adeptos. ¿Por qué? 26, no. 6 de la mañana. Tenemos que organizarnos. Hay que hacer algo. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué deberíamos hacer? Uf, vamos a tener una lucha encarnizada. Eh, eh, eh, eh, eh. Eh, vale, vamos a meter turno de 24 horas al puesto de recolección. Turno de 24 horas. Cada día hace más frío. Ya me da cuenta, jefe. Ya me da cuenta. Vale, sobre... Rendimiento aquí ¿Cómo vamos de zona? Eh, bueno, esto no estamos nada mal Vale eh, eh, eh, eh. Fuera Trabajo, ok Vale, vamos a quitar a todo, a todo Dios de aquí Vamos a meter aquí a gente Esta gente puede trabajar, perfecto Vale y vamos a meter aquí ingenieros. Aquí podemos meter a más gente. No. Ah, vale, ya hemos distribuido a todo el mundo. Sí, sí, sí, ya hemos distribuido a todo el mundo. Vale. Estamos sacando a cero a tope. Aquí la gente puede enfermar. Riesgo de enfermar moderado. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a quitar este ingeniero de aquí y lo vamos a meter. A, a, uh, aquí Vale, aquí tenemos ocho ingenieros sacando a toda pastilla Perfecto, carbón Tenemos mucho Consumo Bueno, de momento la gente no está enfermando Eso está bien va, Ahora va a venir un aluvión de gente En una En una horita o así la vamos a tener aquí Baja temperatura No operativo Fuck. Oh Vale, la expedición unidad número 2 ha regresado, salvo la ciudad. 12 trabajadores, 18 ingenieros, 4 niños, 125 de madera y 47 de comida cruda. Vale, ok, paramos. Paramos, paramos, paramos, paramos. Esto es importante, me gusta, ¿por qué? En recursos, tecnología, fe, gente. Vale, vamos a estirar este camino aquí un poquito. ¡Hala, ala, ala, ala qué turbio! 5 de madera. ¿Vale? La pregunta es, ¿tenemos zona? Porque quiero que esto tenga zona de calefacción, tecnología, caldera de vapor. No hay calles adyacentes. Aquí. Aquí es buena zona. ¿Vale? Cogeríamos la, la mina de carbón y además la zona de alrededor. Pero claro, vamos a estar consumiendo aquí una de... Vamos a meter carpitas por aquí Vale, y vamos a construir también esa calle No sé cómo vamos a ir de... De... De... De... Casas para la gente Vale, vamos a por ello Pero esto es indispensable Que se construya ya Venga, que hay gente sin trabajar, que acabéis de llegar. Uh, Esta gente está esperando. Estos no los podemos. Puedo... Uh, vale, vamos a parar. Vale, esta gente está esperando. No nos podemos tener aquí esperando. ¡Ay! Ni de milagro. Vale, vamos a mandarlos a la cueva. Y de la cueva iremos aquí. Campamento americano. Un día y tres horas para llegar. ¡Dios! ¿Queremos ir para allá? A ver, aquí abajo hay posibles cosas útiles. Mina de carbón, no. Manantial de agua dulce... Convoy grande, un día y 17 horas Vale, vamos a ir al, al Campamento americano Vale, los enviamos Para allá, perfecto ¿Aumenta el carbón? Sí, sí, sí, sí, estamos recogiendo muchísimo carbón Hay que mucho carbón acumulado Me gusta, vale ah, Claro, ahora somos más gente, vamos a consumir Más, claro está Vale, ok Generador, mejora de potencia Vale, la temperatura de las zonas de calefacción sube un nivel El consumo de carbono es más alto mientras esta tecnología se encuentra activa Ay, se, se ha activado solo uh. Vale, el rendimiento está activo uh. Vale, pues en el taller vamos a meter también la mejora de alcance Vale, que esto nos va a costar 8 horitas, perfecto Tenemos material para investigarlo, sí Pues nos tenemos que poner con la Bueno, a conseguir carbón A toda pastilla ¿Podemos meter una mina de No, no, o sea, esto no, esto no lo hemos sacado aún La fundición son aquellas dos El tambor de extracción está aquí el aserradero y el puesto de recolección vale, pues nada no tendríamos, ¡Buah! sería súper útil vale, vamos a meter un segundo taller eso va a ser una mejora brutal, 15 de madera, 5 de acero aquí podemos meter un segundo taller aquí no cabe nada hemos perdido terreno de construcción y eso no me ha molado no hay calles adyacentes o oh, aquí en esta zona tal vez Vale, ok, vamos a meter el segundo taller aquí Vamos a sacar carretera por aquí Vale Vamos a acabar, de, bueno, no si, si no hace falta unir Tampoco vamos a forzar nosotros la máquina Vale Y si metemos el segundo taller aquí Vamos a empezar a investigar súper rápido o sea que nos va a venir genial De momento hay 19 personitas paradas De comida qué tal vamos Bueno y tan mal Hay gente hambrienta Oh vale vamos a meter aquí Gente a trabajar en el comedor Vale me gusta Vale Tiempo libre Zonas de calefacción. Pero tampoco estamos pasando tanto frío, ¿no? Bueno, yo que sé, así no enfermamos, ¿sabes? Vale, vamos a meter. Podemos meter. Vale, oraciones vespertinas. Me gusta. Tenemos comida de sobra para poder tirarlo. ¿Este taller está listo? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a meter aquí a la gente. Vale, vamos a desviar. De las de los puestos de recolección, claro, ingenieros de los puestos de recolección los vamos a quitar. Oh, oh, oh. a ver qué, uy, qué ocurre aquí. A ver, otro acto de vandalismo. Los londinenses han hecho más pintadas en las que se insta a la gente a unirse a su causa para abandonar a la ciudad. Algunas de las pintadas incluso se burlan de tu liderazgo y te representan como un líder incapaz de hacer lo necesario para salvar a la gente. Envía un sacerdote a partir, a, partir a la gente vale, además, vamos a coger vamos a venirnos aquí, vamos a ir al propósito y nos vamos a firmar un templo y lo vamos a construir, pero vamos firmamos el templo y a, a fliparlo, chavales vale vamos a quitar gente de aquí, vamos a meter ingenieros, claro, y tenemos que desviar esto a las casas de comidas con, con urgencia además con urgencia. Vale, ¿qué ocurre? ¿Clero... Uh, Problemas con los londinenses. Clérigo agredido. Capitán, han agredido a un clérigo que trataba de calmar a la gente tras el revuelo de las pintas en los londinenses. Deberíamos hacer algo para proteger a nuestra gente. Necesitamos a los custodios de la fe para controlar las calles. Necesitamos a los custodios de la fe para contraatacar. El descontento aumentará ligeramente. La esperanza disminuirá ligeramente. Joy, y acabo de firmar el templo. No puedes meterme a los custodios de la fe. Vale, vamos a rezar por él. ¡Dios! Vale, y vamos a meter el templo. ¿Dónde lo enchufamos? Ah, ah, ah. ah. Aquí está, bien al lado del taller. No hay calles adyacentes, no te preocupes que yo te la construyo. Perfecto. Vale, a esto le vamos a bajar el sobre rendimiento. Vamos a meter el nivel 1 de vapor. Vale, que tanto frío no tenemos. ¿Qué ocurre? La gente recupera la esperanza. Por primera vez los bandineses no han conseguido persuadir a nadie para abandonar nuestra ciudad. Y huir a Londres. La gente se está recuperando del shock tras las noticias de invernia. Y está comenzando a mirar hacia el futuro con esperanza. Me alegra oír eso. No sabes cuánto. Vale. Vale, ok. Está, vamos a recuperar nuestro... Bueno. La, la generación de comida. Estamos desviando gente de los lugares de producción a... Eh, la generación de carbón porque la estamos pasando fatal con la mejora del calefactor ok, ahora lo hemos reducido está perdiendo calor, esto está bien porque bueno bueno, está bien hace, hace falta esa mejora, lo que necesitamos es muchísima gente sacando carbón ¿eh? pero muchísima gente sacando carbón uy, ¿qué le pasa aquí? barracón, no operativo ah, ¿por qué falta calle? te falta calle, amigo Vale, ok, ahora sí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Aquí hay gente que continúa trabajando. Vale, vamos a quitar estos dos, vamos a meter estos dos aquí y vamos a... ¡Uh, uh, uh, uh. Templo construido, se ha elegido el templo. Esta esplen... Este espléndido símbolo de nuestra evolución es ahora visible desde todos los rincones de la ciudad. ¡Perfecto! Vale, la generación de comida de momento está mejor. Oh, podemos meter aquí ingenieros, tío. ¿Y por qué hemos hecho ahora todo este reflujo de gente? Vale, vamos, hemos sacado cuatro ingenieros. Vale, vamos a meter aquí cuatro ingenieros. ¿Qué, me, ¿Qué mejor ha sido? Ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Vale, aquí, para la madera. Vale, deberíamos estar funcionando bien. Aquí hay cinco ingenieros también en el taller. ¿Estamos trabajando 24 horas? No, vale. ¿Qué más vamos a poder...? Vale, la mejora de alcance que se ha activado ella sola por sí misma. Vale. Teniendo en cuenta esto y lo que nos queda... Vamos a meter... Es que madera tenemos de momento bastante con lo que podemos sacar de los árboles. Vale, vamos a, a tratar de sacar los tecnígrafos. 25, perfecto. En 9 horas lo tenemos, supuestamente. Mejor alcance a nivel 2. No, es que el alcance no es precisamente nuestro, nuestro problema. Vamos a meter el nivel de vapor a nivel 2. Vale. Uy, ah, vale. ahora... Y con eso lo que tenemos que hacer es sacar mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho carbón. Pero mucho carbón. Creo que esta zona de aquí vamos a hacer que sea otra zona de, de extracción de carbón. Vamos a sacar otro tambor de extracción por aquí. Perfecto. Porque no, no, ocupa, no ocupa espacio. Vale, ¿dónde está? Puesto de recolección. Vamos a sacar un puesto de recolección por aquí. Otro puesto de recolección por aquí. Vale, que solo consumimos madera. Perfecto. Nada, y ahora lo único que nos hará falta es desviarla a la gente. Vale, vamos a meter... Para trabajar en la madera no podemos meter a nadie. Vale, vamos a quitar gente de las casas de... De enfermos, tío. ¿Dónde está? Aquí tenemos otra... Vale, vamos a quitar cinco ingenieros... Voy a meter esos cinco ingenieros aquí... Y vamos a sacar madera al casco porro... Porque ya nos la hemos ventilado... Vale, abajo el descontento... Me gusta... Dentro de poco tendremos oración... Eso está bien... Uf, el trabajo del carbón va a estar complicado... Necesitamos más gente... Esta gente... Tres horas para llegar al campamento americano... Bueno, veremos qué hay allí... Pero, eso lo haremos en el próximo capítulo, que ya no se os pasa un poquito el tiempo. Va viento en popa, los londinenses, bueno, hay 25 londinenses, no lo veis, pero aquí debajo está, hay 25. Eh, yo creo que con el templo, ay, a ver, ¿dónde está el templo? Aquí nuestro señor templo, lo conseguiremos. Puede que algunos londinenses corrijan su conducta, vale. En el próximo turno... Bueno, en el próximo turno... En el próximo capítulo... Nada más salgamos... Me daremos El oficio ceremonial... ¿Vale? Así que nada... Lo dicho... Hasta aquí hemos llegado... Espero que os haya gustado... Que hayáis disfrutado... Y lo de siempre... Seguidnos en Twitter... A los dos... Tanto a Kiwi como a mí... Que van a estar los dos en la descripción... También... Eh... Seguidnos en... Twitch... Abrimos streaming normalmente... Los miércoles... Sobre las 7, 7 y media... Abrimos directo... Estamos charlando un ratito con vosotros... Y ya... Jugamos a lo que surja... Y por último